Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Acaban de sacar un nuevo episodio del de talk show este que, que sacan. Solo que lo sacaron bien tarde ahorita. Es bastante tarde y por eso voy a tener que hablar bajito para hacer el video. Pero lo tenía que tener listo. O sea, estaba indagando por internet y apareció el video y no podía creerlo. Y dije, tengo que grabar ya y ya está. Así que bueno, básicamente no revelan nada del combate. Simplemente este video habla... Del, del diseño del arte del juego. Nos presentan a este señor que se llama Fla, que básicamente es el diseñador de arte de lo que es el juego. Habla un poco de el, del arte del juego en sí, que es un poco post apocalíptico y tal. Nos habla un poco de eso. Básicamente nos habla un poco del estilo de arte, de cómo es y tal. Y ya después nos habla un poco de lo que es la inspiración para el diseño de los ítems, en qué están inspirados los ítems. También menciona que agregaron una optimización al renderizado del juego, shading del juego entre otras cosas también mencionó algo muy muy muy importante Mencionó acerca del diseño de las peleas de los bosses Mencionó esta persona que quiere que cada boss, cada jefe Se sienta muy inmersivo y tenga su propio, su propio escenario O sea, quieren que cada escenario sea diferente Y sea reconocible y sea bastante inmersivo Eso la verdad me parece un puntazo Y aquí lo están viendo Se ve genial, o sea, se ve como una película O sea, sí, sí se ve bastante vistoso O sea, a mí personalmente me gusta bastante y básicamente habló de eso Y habló de que está trabajando en eso Y ya por último Para no hacer el video más largo Habló en una sección Que se llama Planes para el futuro Habló que van a darle más detalles A lo que es el ecosistema Y que van a agregar una optimización a lo que es el renderizado del juego. También mencionó algo de agregar más sonidos a los elementos, o lo puso entre comillas, aquí lo están viendo Sounds Elements, no sé a qué se refiere la verdad no lo entendí muy bien a qué se refería, ya que el video está en inglés y no tiene subtítulos en español pero yo hice lo posible por resumirlo por entenderlo, y bueno, si quieren ver el video completo, lo tienen en la descripción esto es un resumen corto, rápido y nada, gracias por ver yo soy Citra y nos vemos en la próxima If can't emo!